Muy buenas a todos chicos y chicas Grandes y mayores Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Stranded Deep Continuamos aquí en el mar profundo de la isla del pacífico ¿Vale? Vamos a hacer un nuevo comienzo Y a ver si nos... se si nos da mejor la cosa Que vaya a survival más difícil Venga, vamos a ver Tenemos que fabricar mucho E intentar sobrevivir Vale, pescar y tal Para no tener problemas de hambre Y hacer lo de los cocos y todo eso Vamos a ver El cartógrafo cómo va Eso se supone que son los Los jefes Es como una especie de rombo El norte estaría en la casilla derecha arriba y sería como una especie de rombo, o sea, diríamos desde... Bueno, vamos a generar una isla nueva, aleatoriza el mundo del espacio actual. tanto todas para el norte. No sé yo. Luego editar el mundo o isla nueva. Venga, una islita nueva. A ver qué tal. Vamos a ver... Vale Otra Ok Esto que lo podemos hacer nosotros y tal Vale Para los restos y todo Bueno Los y todo, oye Y luego animales, abril salvaje Cerdo salvaje, el cangrejo, cangrejo gigante Y culebra nocturna Ojo ahí con las culebras, eh y luego hay los pecios, que serían los naufragios Bueno, de momento esto, de momento no ¿Descartamos los, los cambios del mundo? Sí, descartamos Salimos Vale, no es lo que yo quería hacer Efectivamente Bueno, lo del cartógrafo creo que lo voy a dejar así Vale, no sé Bueno Podemos Electorizarlo Vale, hay que poner semillas y tal A ver, Se está creando un mundo nuevo Pues sí, sí, ha cambiado, ha cambiado Tenemos ahí dos cerquitas, ¿eh? Los, los bosses, no está mal No está mal Y luego la central ahí, no sé Pero bueno nos vamos a quedar ahí, ¿eh? Venga. Vamos a ver. A jugar. Dificultad normal. Vale. ¿Y luego dónde estaba lo de...? Muerte permanente, ¿no? La fauna de pre-determinada. falta algo, la... Momentillo. La vista en tercera persona. A ver si lo encuentro. Ahí Me encontré A ver, Ahí, en tercera Fauna predeterminada Nube volumétrica Vale Yo creo que sí Que ahí más o menos puede ir todo, ¿vale? Aplicamos En tercera persona Controles Información del copyright y bueno, de volumen puede ir bien la cosa Venga, vamos al lío ya, que si no Normal Hombre Mundo actual, muerte permanente, no Ni fauna de predeterminada Pues venga, vámonos Vamos a ver el El bandolero Groupie este, Broker Como una especie de náufrago, ¿vale? El que no lo sepa Ahora veréis El porrazo que nos vamos a dar Típico de los juegos estos de supervivencia ¿Vale? Se ve muy bien lo Único que no podemos coger nada del avión y tal Y rápidamente nos vamos Hasta allá Como veis ahí Ha abierto un agujero Estrellamos ahí en el mar Hay que salir de aquí Bueno, no veo nada Ahí la botellita de vino, muy rica Y vámonos bueno, Ahí está el El piloto, todo muerto Nosotros nos vamos ahí. Mira el móvil Mira el móvil No, bueno, enchufa el el avión. Ay, explota. Y no me da tiempo a llegar a la barca. <risa> Venga, ya estamos aquí. Vamos a ver dónde nos. Dónde nos deja la isla. Muy buenas. Sí, sí, todo esto nos interesa. La habilidad de física, la caza. Todo eso nos interesa. ¡Mira qué pinta! ¡Qué gracioso! Bueno, tenemos un pecio aquí y tal, eh dan ganas de explorarlo, pero bueno, vamos a lo que vamos a recoger el remo a dirigir y... a ver dónde me voy ahí creo que cerquita de aquí o para allá, bueno, ya veremos aquí tenemos varios pecios, ¿eh? no está mal esto no está mal y uno voy a entrar por aquí ya para no perder mucho tiempo ok Mira, ahí tenemos una cajita y todo, ¿eh? Sobre todo esto nos va a venir muy bien Ven Nos salimos de aquí Parar Para Ahí Coloco otra vez el remo Aquí Ahí Saltamos Agarro la, el bote Se puede agarrar con el L2 y nos lo llevamos, ¿eh? Para adentro, mira, ahí hay tela, tío yo a coger la tela Y luego me va a hacer falta, ¿eh? Porque se la pone aquí Bueno, da igual Venga, vamos Y luego sube la marea y tal Por aquí podría estar bien el... Aunque nos tenemos que poner a la sombra, ¿eh? Hasta que tengamos refugio, no sé, tío Venga, vamos a ver Vale Coge dos... por aquí vamos a por nuestras cositas la roca y dos palos a ver otra roquita por aquí bien vale L1 abrimos la mochila vale y ahora si encuentro un par de palos a ver, esto es lo que quiero Aquí, ¿no? Estos son tablones. Bueno, también lo recojo. A ver si encontramos un par de palos, tío. No uno creo. Ah, no, dos, dos. Aquí uno, vale. Ok. Pero esto la insolación que nos va a dar. Ahí. Una islita bastante grande de momento. Eh, aquí. Vale, lo tengo. Quiero una pila de objetos con roca o palo. Aquí pate con roca o palo en el menú de inventario. Una pila de objetos. A ver. Fabricación rápida: pila de, eh, pila de objetos, hato de leña, ¿no? Montón palo, yo creo que es este, ¿vale? Fabricamos. He fabricado no, tío? Así. Es que no se ve, ¿eh? Muy bien. Una pila de objetos Para acá, no sé ¿Para dónde tenemos esto? ¿Aquí a la sombrita o okay? qué? Venga, colocamos Vale, montón de palos Ok Quita todos los objetos de la... Puse el L1 mientras mira la pila de palos Vale Fabricable, dice No tengo ni idea Montón de palos Vale, coger Y coger Vale hemos hecho bien Ok Ahora el menú de fabricación Vale Herramienta de piedra Hacemos este Vale Lo tenemos Ahora la receta del cuchillo sofisticado Es la primera Herramienta así más o menos buena Necesitamos la cuerda Vale Y necesitamos La hoja fibrosa Dame Vale, a ver dónde podemos pillar más hoja Por aquí Ok Ese no Cangrejillo. Ok. Tres. Tengo una más, ¿eh? A ver. Cuatro yuca. Palmera, yuca. Vale. Y esta no hace falta que las cojamos. Eh, soga vale seguramente necesitaremos soga otra soga vale esta me la recojo no sé si tendrá flor de fruta de yuca Sí la recogemos vale ok perfecto Ahora vamos a ver el reloj de supervivencia Que estamos ya seguro hecho polvo Bueno, ahí la insolación no está dando bien ¿Vale? Tenemos que matar un cangrejillo Y pelarlo Venga Vamos a ver, cangrejillo mm. ahí. Ahora todas estas cosas debería de soltarlas también Por ahí por el Vale, venga, a buscar un cangrejo. Ahí hay uno. Agachamos. Intentamos darle. Eh, un momentillo, perdón. Voy a darle de uno. Vale, y ahora dice desollar. Le damos desollar. Vale. Y ahora lo de la fogata. Se me va. Si me mete ahí en la. Roquita, pero no Tenemos ahí ya dos cangrejitos, ¿vale? Ok Venga, más cositas Las rocas, seguro Voy a necesitar La tela también, pero Un momentín Mejor ahí A ver Por aquí bueno, vamos a hacer lo de la fogatita, ¿vale? Necesitamos muchas roquitas ahora también Voy a soltar cosas por aquí ¿Vale? Que no necesitamos la, la roca, me la, me la quedo Todo Esto lo vamos a necesitar, pero bueno Ven Y nos va Voy a por roquitas Vamos a ver las roquitas, chavales A ver Comenzamos hacemos la roquita. La fogata. Ah, cuatro palos. De momento, cuatro palos. Venga. Ok. Palo. Eh, y luego tenía otro palo por aquí. Dos. Vale. Mm, ¿Qué más? Más palos. Podríamos tirar uno de estos. Que nos dé ahí un. Tanto de palo, Tengo que refrescarme, me tengo que ir para el agua, eh Cojo los palos Dame palo, hombre Hay que darle bien, si no, no lo coge Corre, me tengo que ir, hombre Al agua Corre, bandolero Cuidado con la Con las estrellas de mar Morada, eh Cuidado, ahora podríamos matar Algunas sardinas y tal A ver el reloj Ahí. Bueno, tiene que subir eso, eh También podríamos meternos en el Ahí, en el container, ¿a A ver No veo ni el Oxígeno, sí, ahora Que te mato No, el pepe por no, pobrecillo Sube, andolero, que no veo nada Aquí los podemos meter, ¿vale? Y ahora cogemos ahí lo que vimos antes al principio Cuidado con la... Con las estrellas, además Abrimos esto Vale Y aquí creo que nos protege del sol, ¿eh? A ver Cora ¿eh? las tres menos 10. Si sí, va subiendo, ¿veis? Ok Tendríamos que hacer lo de la fogata y tal Sube muy lento esto, ¿eh? Vamos a ver Vale, vale que si no nos da una insolación, que nos quemamos Que fiaros ya como tenemos la piel Toda roja Esto es un constante Una constante lucha ahí contra el elementos Y... Verás tú cuando empieza a darnos el hambre y... Y la sed Venga Nos sube más? Parece que no Venga, va, si podemos coger Esto que vi por aquí Vale Vemos primero lo que hay en el interior Bueno, bueno, cuántas cosas, chavales Batería, depósito alubias, ojo, tela y raciones Pues venga, a recoger Y luego allí había otro Cuidado, eh, con las... las estrellas de mar, eh, que son muy venenosas, chavales Hay que estar atento a donde pisamos Mira aquí es ahí, está esta es una chunga esa no la pise ahí, ¿eh, chavales? Cuidado, eh. A ver. La puerta la podemos abrir. Venga, hombre. Ábrete. ¿Vale? Aquí me subo. ¿Este qué ¿Qué tendrá? Bueno, también muchas cositas, ¿vale? Sobre todo la cuerda y todo eso. No viene muy bien. Así que estupendo, nos llevamos otro cajón. Venga, las boyas también nos interesaría, pero de momento no. Eso es para la barca y tal. Ok, las vallas para la barca Pero... Aquí sí podríamos entrar Vale, consola Abrir ¿Y que tenemos? A ver, si puedo cogerlo Pieza de autogiro Coger Vale Me ahogo, tú Ahí Hombre, un arpón ¡Coger! Vale, tú, que me ahogo ¡Ay! Uf, por poco ¿Cómo vamos? Bien, bien, dos cajones Venga, tengo tridente y todo ya, ¿eh? De pesca, ¿eh? Ojo ahí Creo que ya no hay más nada, ¿eh? Consola, nada Ahí, taquilla grande Nada Y ya está Pues nada Que nada, nos ahoga Cuidado con la de... Con la de esta salpa fuera, afuera, Ay, Ahí Cuidado con la estrella de mar esa que hay ahí, ¿eh? Esa es muy, muy chunga Y no hemos hecho la fogata ni nada Fuera, bicho Cuidado, eh Venga, vamos a colocar la fogata Que vaya tela Que me va a pillar la noche ya, tío Me ha pillado ya seguro ¿Esto le puedo dar o no? No Debería darle, tío, pero no Venga, más palo. Esto también me lo llevo para luego Venga Nada más. Y vamos a seguir soltando cosas por aquí La tela A ver Ahí, soltamos Soltamos, ¿vale? Esos dos por ahí Ya lo averiguaremos Y ahora, vamos a ver Qué suerte, tío, la de esta El autogiro que la tendría que meter dentro de una de esas Pero bueno, soltamos, ¿vale? Y soltamos Ahí Vale, tengo el cuchillo, el arpón, los palos, bien Vamos a hacer ya la fogata, ¿no? Creo yo Aquí un buen sitio, por ejemplo Venga, vamos a ver Fogata eh... Aquí, yo creo Venga, chavales Déjate hacer el ato de leña No me deja el de este Ahí, ato de leña, fabricación rápida Aquí, ato de leña Bien Ahora me tengo que colocar el ato de leña En la mano Y encendemos y sale una barrita arriba Ahí vamos, ¡Ay, ay, ay! cómo me cuesta Venga, lo tenemos Este lo suelto por aquí, ¿vale? Esto de leña, que ya no lo quiero Y ahora la carne Tenemos ahí un par de cangrejitos Pues me lo coloco en la mano Y colocamos, ¿vale? Eso por ahí Ahora, coquito, venga, chavales A ver, más palos por aquí Que luego nos interesa Venga, coge Vale eh, coco Coco Ahí, dame coco Ya que estamos, pues cogemos alguno más que otro? Dos coquitos Más palmeritas por aquí Vale, como suele haber casi siempre coco Hasta que los cojamos Suele haber coco Venga, yo creo que cuatro cocos Está muy bien Vamos a caer aquí tengo que estar ahí atentos también. Esta la podía coger también para quitarla de en medio, digo. Venga. Eso por ahí. Vamos a seguir soltando cositas por aquí. En la de vera. A ver. Ahí. Esto fuera. Esto fuera. Esto de momento fuera. Eh. Y me voy a poner los cocos. ¿Vale? Para ir por aquí y limpiando ahí con el cuchillo sofisticado me lo equipo y le doy aquí un par de golpes nada más ¿eh? No os paséis ahí ya tenemos el coquito tengo que hacer el lo del agua eh destilador de agua venga este ya no podemos beber con el 2 ¡ay que rico Bien, y ya tenemos la carne y todo, ¿eh? Recogemos la carne. Me equipo la otra. Y la coloco. Ahí. Venga. Ahora talar una palmera. Estaría la. Eh, un momentillo que voy a soltar este coquito también. Ahí lo soltamos. Vale, ahí mismo. Muy bien. Aquí tenemos cosas interesantes, pero bueno. Vamos a ver Yo me haría la El hacha primitiva ¿Vale? ¿Te podemos hacernos el pico El hacha estaría bien, tío De una soga, un palo y dos, y dos piedras De esa de... de afilar Vamos a ver si podemos... Una de estas más, ok eh, La soga Que tenemos una por aquí, creo Vamos a ver Aquí Correcto, muy bien Ya lo tengo todo, ¿no? Nomás falta otro ese de roca las Roquitas son difíciles de encontrar Pero bueno, cuidado, ¿eh? A ver Otro, otro de estas de Herramienta de piedra pues con una roca me la podría hacer. A ver, como encuentro yo una roquita por aquí? Difícil, Cangrejillo y no pisar la estrella de mar, ¿vale? Ahí la murciélaguillos marchado ya la noche, maldición. <ríe> y tengo que cortar la palmera, pues nada, voy a cortarla con el cuchillo mismo, ¿vale? Ahí, a ver si puedo recoger, ahí. A veces falla esto, ¿eh? como no le de ahí Venga, la tenemos eh, ha dicho que corte esto Estaría bien cortarla con el hacha, tío Ahí, hey, roca! La encontré, vale Fabricamos otro de estos Correcto Y Fabrico mi hacha, guay Tengo el hacha Me la equipo, a ver cómo vamos de hambre Y eso, bueno, ahí vamos Voy a tirar esto, vale Diez veces le he tenido que pegar eso, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Venga. El ramaje, necesitamos el ramaje, ¿vale? Y diez, otra vez, otra vez, diez, a ¿eh? ver. Venga, ¿eh? vamos a hacer el refugio, chavales. Imprescindible, ¿vale? Una soga, madre mía, tío, ya estamos. Una soga, cuatro ramas de eso y tres palos. No tengo ya más soga, ¿no? Debería hacerme alguna. Soga. Una fruta de yuca. Pero el otro tenía hoja fibrosa. Ahí, dámelo. La de la murciélago, ¿eh? ¿Cómo no acosa? Tenga el arco ahora. Cuidado, ¿eh? Vamos a poner una hoja de estas. A ver si la yuca crece también. Vale No veo mucho y no me atrevo a El pipi Este también nos interesa, ¿eh? Para curarnos Cuidado con las estrellas de mar cangrejo me da igual Pero no me quiero meter en el agua Que hay muchas estrellitas de mar y no las veo Necesitamos más fibrosa de estas Vale, voy a hacer una cuerda Ahí, Venga Y ahora necesitaría algún palo más Que eso lo solucionamos rápido Aquí con el tronco mismo Vale ¿Qué golpe hay que pegarle esto? Bueno, ahí Ya lo tenemos todo, podemos hacer refugio No hace falta cogerlo muchas veces, eh como estamos al lado de las cosas Pues venga un Refugio por aquí, ¿no? Guapo Aquí lo suyo sería ahí debajo de las esas. Pero bueno Aquí mismo lo vamos a poner donde nos deje Venga, ahí, todo guay Venga, tutorial completado Explorar el océano en busca de otras islas para sobrevivir Necesitamos hacer muchas cosas, ¿eh? Este le voy a pegar también Atalarlo y sacar palitos, ¿vale? Que son es muy importantes los palos Ok. esta no se ponga tonta, también la derribo. Pero bueno, bueno, vamos a hacerlo de... A ver, cómo vamos de hambre y todo. Ahí, ahí, vamos, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno. Vamos a grabar ya y tal. Ok. Dormimos. Será de día. Ok. Perfecto. Ahora grabamos la partida Ok Perfecto Partida guardada Pues muy bien Venga ya que hace, eh, Lo de los cocos es eh. imprescindible Lo de Cerco de hoguera también todo esto Pero Me va a hacer falta Una herramienta A ver si lo encontramos chaval mm, Creo que era aquí, por aquí, a ver no no, vehículos tampoco, la base de balsa de madera, que podemos ir empezando a hacerla ya también, la base de de base, de la balsa nuestra barquita aquí, recipiente de coco, ¿vale? este imprescindible yo creo que puede ser muy bueno ¿vale? para lo del agua ok, una cuerda más, y un coco me pillo un coco, por ejemplo A ver, ¿cómo vamos de...? Este lo voy a saltar por aquí ¿Vale? Este creo me lo voy a comer ya Ok Ahí, me lo he comido No sé si cogí el otro o no Recipiente de coco A ver, ¿dónde tenía cuerda? No sé Pues me lo puedo hacer el recipiente de coco, ¿eh? Allí Vamos a ver no lo veo, recipiente de coco, pero bueno Ay, la antorchilla no estaría mal tampoco toca la caña de pescado? No, gancho ligero Ok, nada, nada, de momento Nada, un momentillo, recipiente de coco Quiero yo fabricarme Vale Encuentro Este tampoco estaría nada mal, tío ¿Que me fabrico el cinturón de herramienta o qué? Que <risa> viene muy bien Venga, nunca me lo he fabricado. Vale, nuevo espacio, cinturón de herramientas desbloqueado. necesitaría la cuerda. Mira que me como. A ver. Sí, y vamos a entrar ya agua también, ¿eh? Si es lo que os digo, es que necesito lo del. Vale, uy, uy, uy. Con la fogata. Cuerda, cuerda. Necesitamos más cuerda, ¿eh? Chavales. Más, más yuca y más palmeritas jóvenes Ven Dame Hoja fibrosa Ok Ok Haría bien aquí la yuca La yuca da un montón, vale A ver, si le doy bien Ponemos aquí a la sombra Aquí Vale Pone que hay aquí un montón de fibrosas para hacernos cuerdas. Las cuerdas son muy importantes. Palo por aquí también. Me lo llevo. Estaría bien hacerse. Ah, vale, eso es lo de equiparnos. Vale, aquí, el recipiente de coco, yo creo, ¿eh? Bien. Subimos la artesanía. el árbol también Es que tengo las fibrosas y las quiero coger Porque las he visto, ¿eh? se quito el árbol Creo que ya la he cogido Ven, todo esto Que no viene muy bien Hacer más cuerda La cuerda es que sirve para todo, oye Más fruta de yuca Ok Ok como vamos de sol? Mismo me tendría que refrescar otra vez Agua Recipiente Vamos, es que tengo que hacerme el destilador, ¿eh? Que si no... No, a ver. Mira, ya tenemos la hacha sofisticada y todo, ¿eh? Para hacernos Pero no es lo que quiero me Pico muy bien también A ver Cerco de hoguera también Esto, esto, esto es lo que necesitamos, tío ¿Vale? Estilador, ya tenemos el coquito Una cuerda y una tela, tío Y tres y trae rocas, ¿no? No es nada difícil, ¿vale? En teoría Que esto es imprescindible Venga, ¿cómo vamos a dejar frurosas, tío? Una, dos Debería hacerme otra cuerda De momento no puedo hacer cuerda pero hay que solucionarlo, ¿eh? Hay que buscar más palveritas jóvenes y tal Y si no, la yuca Venga, las roquitas también Que luego no las vemos Aquí, recogemos La Google, un momento dado, me da igual Coge roca La roca es un de estos muy importante también, ¿eh? Recordadlo Que las rocas no... No es que abunden precisamente Venga, esta roquita. Ahí, que nos vamos a necesitar para nuestro cerco de hoguera y todo. Venga. El, el este que me va a dar de, de calor. Venga. Aquí. Palmeritas, palmeritas de estas. Para hacernos la soga. Vale. ¿Cómo vamos? Fatal. Y el agua está ya ahí al, al borde, eh. Al borde del colapso, hay algo por aquí. Luteable cuidado con las estrellas de mar, esas moradas que son muy venenosas. Ni os acerquéis a ella. Esto qué pasa, me lo llevo. Vale, estamos aquí explorando la isla. Ok, ahí hay otro. Una no, boya, no sé, lo mismo, hay algo ahí. Tiene nada más okay. Cuidado, eh Con la estrella De mar venenosas Aquí hay otro barco, eh El mismo, ¿no? ¡Ay, ¡Ay, la de esta! Sí, sí, un poco me la piso está la misma, está la misma Vale, vale Vámonos de aquí, vámonos de aquí Que aquí ya hemos estado Y está la estrella de mar esa Tochuga Vámonos, vámonos Venga a ver si pillamos más Fibra o algo Uf, bueno, el agua hay que darle ya, ¿eh? El agua hay que darle ya como sea bebida de coco, dámela bueno, No tengo espacio, vale, vale Voy a soltar cositas por aquí, ¿vale? a soltar cositas Mira, tenemos aquí Que podemos añadir cuchillo el hacha, estaría bien añadir el hacha, ¿no? pero bueno no sé ya lo añadiremos no esto, soltar cosas, ¿vale? Uh, fruta de yuca también debe soltar palos tenemos un montón ok ok uh -huh. Palos no me pide, me pide la tela Ahora, ahora buscaré la... A ver Por aquí palos Vale Piedras también tenemos un montón Pero bueno, cinco Me falta la tela y algo más Que, que será la fibrosa o algo ¿Tenemos tela por aquí o algo? Aquí no eh. Aquí Bien, telita que me llevo De tela, me la di a falta La soga, que ya la tenemos, ¿no? ¿O qué pasa con la soga? No me la he hecho, ¿no? Ahí, parte solita Guay, y luego lo otro Es esto Ya, eh, pues ya tendríamos el destilador de agua Aquí lo tenemos Toma ¡Oh, qué triunfo Venga, aquí mismo En el roqueo este Ahí es la de, la de la hoguerita yo creo que puede estar bien. Venga. Pues tenemos destilador. Hay que meterle de eso, ¿no? Creo. Vamos a ver dónde está la hoja de palmera. La he gastado ya, ¿no? Pues nada. Partimos otra palmera. No hay problema. ¿No? Para allá mismo. Venga. Yo el sistema <ríe> Bien y A todo esto le viene muy bien, ¿vale? ¿Cómo vamos, tío? Uh, la sed, chavales Uh, la sed Necesito este coco Caete A ver Y luego, aquí, ¿lo ves? Añadir Este el hachita y guapo. Tenemos ahí ya en el. A ver cómo me lo equipo. Ahí, guay. Vale, bebida de coco. Dame. Que me muero ese. Ok. Este lo podemos tirar también. Y. Le doy aquí, saco otra vez el hacha. Como está vacío. Y me lo puedo comer también un poquito este. Dos si os podéis comer, ¿vale? Dos pulpitas de estas. No pasa nada. Ahí. Dos sí, ¿eh? Pero más no Voy a por la hoja de palmera, tío Me está haciendo otra vez de noche Para llenar el destilador Venga, vamos a ver O oh, la camisa como la llevo hecha jirones Y el gorrito ¿Qué os parece gorrito? Venga, esto creo que tengo que recogerla Vale Aquí, y creo que se le mete aquí en en el destilador de agua, ¿vale? Mira, añadimos fibra ahí, perfecto, ¿vale? Y esta pues la suelto por aquí, para luego. Y ya tenemos para beber, ¿vale? Como tengo un montón de sed, voy a beber. Además viene viene la lluvia, parece. Ojo ahí, ¿eh? Muy bien. Lo del agua, perfecto. Venga, vamos bien, vamos bien no, no va mal la cosa, eh No va mal, la roquita, vale Vamos a hacernos el cerco de la hoguera y tal A ver Con tres rocas Me falta una roca, ¿qué pasa? Sí, tengo dos No sé por qué están ahí solas, pero bueno Nos falta una roca, ya os digo que la roquita poca broma, eh No es que abunden, así que bueno Vamos a echar un vistacillo Por aquí o algo una roquita, vamos a ver Porque hemos investigado antes todo y Y ya no veo yo más rocas Luego los coquitos, pues habrá que cogerlos Coco que veamos, pues lo recogemos, ¿vale? Hay que estar atento a lo de las rocas, tío Cuidado con las serpientes Aquí, roca Vale Pues vamos para allá, para el cerco de la hoguera Vamos, mandolero Hay que sobrevivir. Ya creo que llevamos un día sobrevivido. Aquí mi hoguerilla, que casi ni la veo. Eh, ahí. Fabricamos. Cerco de hoguera. Ahí. Perfecto. Cerquito de hoguera. Vale. ¿Este qué pasa? Le damos aquí caña al tronco. Hacer más palos y tal. Ven. Quieto, quieto. Yo creo que vamos bien, ¿eh? más o menos. Tablones. Bueno. Ahí los cajones de madera, muy bien. Venga. ¿Podremos pescar algo más interesante o qué? A ver. El coco. Nos soltamos por aquí. Hay que coger más coco, ¿eh? Eso nunca nos puede faltar. Estaría bien. Es un buen momento. Para coger más coco, digo yo. No sé Vamos a ver Trepamos un poquito por aquí Tiene que pueda cogerlo Vamos a ver Cuidado no nos caigamos, eh Ahí Y ahora para abajo Sin caer no nos podemos hacer pupita Mira el canijo este Como escala Ahí Dame, coquito Voy a hacer trepar A la palmera Cuidado, a los saltos Ahí Venga yo creo que ya, ¿no? Amigo. Ahí. Dámelo. <ríe> no quiere. Ahora. Ahora no. Ahora sí. Ahora no. Vale, voy a Ahora, vámonos. Un juego y hay otro muy grande también, pero. Venga, recogemos esto que es más facilitos. De recoger. Tenemos el destilador de agua, nos vendría muy bien Ok Incluso no estaría mal hacerse dos destiladores Pero bueno Venga, trepa un poquito, padre A ver estos fallitos que tiene aquí eh, Bueno, no le de ahí al, al temario ese No trepa ni coge el coco ni nada Espera, espera, es que porrazo me voy a pegar. Venga, vamos para abajo se lo ocurre subirse una palmera con, con zapatitos de estos de, de calle. Venga, vámonos. Cuidado con las serpientes. Aquí con la vegetación esta que no vemos nada. Ok. No quiero el coco. No me lo va a dar. El coco. Pues venga, trepa. Y ahora hay que ponerle esto de manera que me deje coger el coco. Oh, coco, coco, coco. <risa> no veas un rollo, tío. Esto es un rollo morrocotudo cotudo. Verás tú, la palmera, ¿dónde vais, sabes? Haz tú donde va a tú, ¿dónde vais? La palmera y el coco. Hombre, no. ¿Cómo vamos? Relojito de agua Regulinchi. Los rayos solares, vamos bien. eh pues nada. Ahí va el coco. Eh, te quería tú ¿qué? Y la de esta. También me la llevo, la fibrosa. Dame la fibrosa. Eh, como vamos regulinchi de agua, lo mismo lo no tenemos que hacer. Ahí, algún de este. A ver, Vida de coco. Me la bebo. Ok, Vengo aquí los troncos. Esto no lo podemos llevar también, eh. Esto me pongo otra vez el, el hacha, pero esto me lo llevo. Ven para acá, amigo. Ven para acá, palmerilla. Está mi casa, tío. Cuidado con la... Bueno, bueno, estamos un poquillo lejos. Ven nuestro refugio. Mira, también puede correr llevando la rama. Estupendo. Mira qué que máquina el bandolero. Ahí mismo la dejamos, ¿vale? Ok. Yo creo que vamos muy bien, ¿eh? No me hago ya lo de... Lo de la balsa. No estaría mal. Cerco de que ya lo tenemos. Estaría bien. A ver. Anillo de supervivencia. No tenemos el barril. Ahumador de carne. Esto está muy bien. El ahumador. El telar también, tío. Bueno, pide cuatro sogas. Mmm. ahumador de carne estaría muy bien. Un humador de tela. Eso que suena ahí, tío. Piente de coco El bálsamo El odre El odre estaría muy bien, tío También Macho Y ya Modo historia Los terrenos de cultivo Para cultivar Esto es lo que tendríamos que mirar También la base de Necesita el martillo para vehículos Ok, pues entonces tendríamos que hacernos el martillo Martillo primitivo, una soga, un palo y dos piedras Vale Habría que hacérselo también ¿Qué hora es? Las 5 y 38 Vamos a ver cómo estamos de agua Está lleno Vale Y hoy la mitad Vale y le voy a meter más a fibrosa Ahí, para coger más agua Ok La de esta ya se consumió también La fogata, hay que meterle palo, ¿vale? Uno, dos Tres y cuatro ponemos Uno, dos, tres Y cuatro la otra vez conseguí un farolillo, que estaba muy bien Vale Pues nada Vamos a sacar aquí más fibrosa de estas, Más de palmera bien. Y cinco Ok Ya no se ve un pimiento eh, Venga, vamos a ver Ya tenemos ahí doble, eh Ración Bien, Hoja de palmerita Reponemos la fibra Y la que no, la soltamos aquí Se ve un pimiento No tengo más Hoja fibrosa Hoja fibrosa es que era para la cuerda No sé cuántas llevo, creo que una nada más En la mano Bueno, a ver dónde la suelto bueno, No veo nada, ahora Si sí, sí, encender ya la hoguera o qué no tengo carne, la verdad, tampoco, no sé yo. Pero bueno, por lo menos para que veáis un poquillo o algo. Vale. Vamos a darle caña ahí. A ver si cuesta trabajillo, ¿eh? Encender la fogatilla. Venga vale, soltamos el lato de leña por aquí. Ahí. Tendríamos que cazar algo, pescar. Pero claro, ahora de noche, pues muy mal. Mira ahí el destilador. Está lleno, ¿eh? No, aquí, vale, vale, está a la mitad Ok No vamos mal, los siete Habría que trabajar un poquillo más, ¿eh? Ojo ahí Ni fabricar cosas y tal Y ha sobrevivido uno, bueno, no está mal ¿Vale? Marcos saqueados dos Que no sé el sonido ese que es, tío <ríe> Voy a hacerme alguna lanza también Con los palos y tal Vamos a soltar coco. Está coco aquí. Ok. Todos los que hemos recogido. Ahí. Venga. No vamos muy mal, ¿eh? Mucho mejor que otras veces. O sea, que bien. Yo seguiría trabajando, tío. Ahí construyendo e intentando hacer cositas. Nada ver. Los restos de, de leña esto ¿Vale? Pila de madera a la deriva Pues ven A talar aquí ¡Eh, eh! No vaya palo palo. Es paca para acá ¿Vale, va saltando palitos No está mal Bueno Esto me supongo será para Cuando dejamos la isla Seca de árboles Digo yo, no sé no he dejado todavía ninguna isla seca de árboles De palmeras El hacha, recordad que se gasta también, ¿eh? Ella mismo Ahí, muchos palos Vale, pues el último No puedo, ahí Yo no sé lo que suena Otro rato, pero bueno Voy a soltar palos por aquí, ¿vale? Aquí tenemos siete palos Pues a soltarlos por aquí Vamos a hacernos el martillo, ¿eh? No está mal lo del martillo La idea del martillo, poca broma, ¿eh? No hay otro coco No de coco vacía Voy a soltarlo por aquí Vale Ahí Tenemos la lanza Accidente de pesca No está mal, podríamos pescar algo, yo que sé Malo es que pise Y no veo la sardina o Pise una estrellita de mar, verás Qué gracia No es muy buena idea esto de irse a pescar de noche Nada, nada, abortamos <ríe> No sabe de día Vale Pues venga, más cositas más cositas, cortamos más palmeras o algo Voy a subir ahí porque ahora mismo el tridente no... A ver, el martillo, tío martillo estaría muy bien Necesitamos un montón de soga Vale Martillo primitivo, una soga Un palo Y dos piedras A ver, a ver La soga lo más difícil, ¿no? La hoja fibrosa esta, a ver si pillamos más yuca y tal El pipi, hoja oh, fibrosa, aquí esta me la llevo Vale Pongo el hacha Partimos más troncos Ven A ver, vente para acá, tronco Ahí Ahí roca, eh, vamos a ver las rocas mucho palo de todas maneras también tenemos algunas raciones ¿eh? en, la, en la barca, vale aquí el almacenamiento, de la brújulas y las vendas para el sangrado, vale y luego ahí esto nos puede reponer bastante la ración, vale y la brújula para, para navegar entre islas La eh, tablones no me da igual Pero había visto ahí un cangrejillo muy Muy apañado A ver, mi cuchillo A ver está el 91 y está el 52 Vale. Vamos a por el cangrejillo Aquí tengo uno Ven, cangrejillo <risas> Necesito sobrevivir Ahí. Vale, esto es muy poca comida, pero bueno Para ir empezando no está mal A ver el otro cangrejo que estaba por aquí A ver si lo diviso ya se habrá ido ¡Aquí! ¡Ven para acá, cangrejillo! ¡Ay, que se ha metido debajo de la... ¡De la chapa! <coughs> El cangrejo, qué gracioso Se mete debajo de la chapa y... Mira, pieza de autogiro. O sea, tenemos que guardarla, ¿eh? ¡Muerte, cangrejo! Bien, hemos subido ahí la caza Perfecto, antes de que la... Fogata... O cross. Ya te digo, chaval Sube, ahí, colocamos Ok Tiene que estar aquí cerquita, ¿cómo va esto? Podemos beber ya, eh Necesitamos el odre ese también para llenarlo Ahí Bien, bien. Me, me bebo otro, ahí Esto lo recogemos para llenarlo ¿Cuántas necesita Un par de ellas creo, eh Ahí, añadimos la fibra Perfecto Y Que se vaya llenando eso Podríamos hacer otro de esos, tío otro, otro coco Un bolsillo, el cinturón, ojo ahí también, eh Trampa de lazo para pájaros Sí, tres cuerdas El gancho Estante estaría bien Que nos pide, tío, tres tablones, tres creo, de madera Está bien porque podemos ponerla. Cajas esa que tenemos Vale Esto no, Un poco Y encima no, tenemos que hacer esto La vera, pero claro Y luego el ahumador de carne Estaría muy bien, tío Ahumador de carne No tengo más tela, creo, ¿no? Esto no vendría Que flipas Vale esto no vendría muy bien Tenemos carne, a ver esa Carne pequeña, todavía no se ha cocinado Todavía no ha cocinado Para romper palmera mientras que se cocina Vale, no tiene poco ni nada Bien, bien, ¿ha subido o qué? Pues no ha sonado, ¿eh? No ha sonado, ¿eh? Carne pequeña cocinada, vale, vale, la tenemos No ha sonado, pero Como si fuera Venga, otro por aquí, colocamos Ok Carnecita... Me la voy a comer ya Muy rica Esto lo que me hemos quedado, tío No me deja elegir bien los objetos. No sé por qué ¡Oh! ¡Ay! ¡A comer! Ok Vamos bastante bien y 38 Yo seguiría, tío, ahí Trabajando y Haciendo cositas Vale ahí Para que para luego coger más hoja fibrosa de esas Un gran juego de supervivencia ¿eh? Esto en mejora mucho Pero vamos, si le guste la supervivencia Le va a encantar, ¿vale? Y estamos durando más Ya con más experiencia y tal Pues vamos a ir mejorando, ¿vale? Otro cangrejillo de eso No sé Yo Me lo liquido rápido y lo pongo a cocinar rápido Ven para acá, cangrejo. Vale, de momento es lo que tenemos. Cangrejillos de aquí de la playa. Así que muy bien. Oh, gross. Oh, gross. Este me lo puedo llevar también. El resto de chapa. Súbete. Vale, para llevarlos para acá. Ahí. Ahí te queda. <ríe> vale, posible piedra o algo que no tenemos. Mucha vegetación aquí. Verdecita. Muy bien. Muy bien. Esto sí, ¿no? Espéralo quita, rica A ver, el bote salva No creo que haya nada debajo, ¿no? Ay. Que no se me lo lleve la corriente Bien, ahora sí ha sonado la cocina Tenemos que haber estado ahí más cerquita, pero bueno Ahí Coloco otra Ahí ¿Cómo de carne? ¿De comida? Bien, ¿no? Ya, me puedo comer otra incluso Ahí, a comer Vale Yo creo que bien Pues muy bien Mira, la murciélago, tío Madre mía, la murciélaguillo. Yo creo que bien Ok Ahí tenemos coquitos Nos faltaría más carne La carne es que no nos puede faltar también Por eso es importante hacerse el ahumador de carne Necesito la tela, tela y, y la soga, tío a tele, la soga, a ver si ha crecido la yuca. Es que no me fío de que me salga una serpiente por aquí. algo no, necesito la yuca. Yuca y fibrosa, ¿vale? Aquí es que no vemos nada. A ver, palmerita. Para nuestra soguita. No puedo... Eso también nos vendría bien, pero bueno. A eh, ver, que no veo por aquí gran cosa. Ok. Al agua ni más cerco. De momento. Vale, pues no veo gran cosa por aquí, ¿eh? Estaría bien encontrar algo de tela más. Que no es el caso. Pero bueno. Aquí otra palmerita. Dámelo. Necesito ahí un. Ah. Bien. Más carnecita rica por aquí Escogemos Ok, carne cocinada Una tela, eh No tengo tela Cinta aislante Filtro de vehículo Esto de chapa lo voy a sacar El contenedor de gasolina De momento no lo necesitamos Y la chapa la voy a poner por aquí, creo, eh Aquí Oh, tío Ahí Vale Creo que me falta uno de la fibrosa para el Este lo autogiro, lo recojo Y Voy a meter aquí Ahí Vale Y luego en el otro Ahora vale, tenemos aluvia y tal Que nos puede venir más raciones ¿eh? Tenemos uno de cada Bueno, de momento nos viene bien y coger más y tal. Los tablones también necesitaríamos. A ver. Voy a juntar esto, por ejemplo. Ahí. Vale. Todo lo que sean plantita y tal. Ahí. Espero que no se lo lleve la corriente. <ríe> ¿Eh? Esta de chapa. Había visto yo algo de yuca, ¿no? ¿O qué? No. Sí, está ahí. Está ahí, no sé por qué. A ver. Yuca. Ahí, la Yuquita. Ahí. Bueno. Sepa por aquí. Sepa por allí. Y este. Ahí. Pieza de autogiro. Lo mismo, se ha caído la pieza del autogiro. ¿Qué pasa? A ver. Adhesiva, filtro. Y... Pieza de autogiro, no sé, tío. Otra pieza guardarla ahí voy a sacar esta de aquí, no sé el más hueco y la voy a poner por aquí esa es el ancla aquí, almacenamiento, a ver si podemos meterla la alubia y este ya no puedo No quiero coger la brújula ni nada, ¿vale? Pero bueno Y no quiero perder el bote de alubias A ver Vale, pues lo guardamos también No pasa nada, se guarda Vale, vamos bien A las 3 y 18, ya os digo De noche que se trabaja muy bien Para ir rompiendo y necesitando Ahí más cositas y tal, no sé Estaría bien El amador de carne necesitamos uno de tela Uno de tela Podríamos hacerla la tela también Si no Porque por la isla solo recogí uno Uno de tela Lo mismo hay alguno de tela por ahí tirado Y no lo veo ¿Vale? Como esta roca Pero no sé Hay que buscarla La tela por el suelo, ¿vale? No me atrevo, no me atrevo El telar, podremos hacer el telar. A ver. El telar. Seis palos y cuatro cuerdas. Es que madre mía. ¿Dónde saco yo cuatro sogas, tío? Mucha tela, tío. Vale, lo de las sogas también. Complicate. Vale. Y el martillo, tío. Estábamos ahí también. Así nos lo hacíamos. Estamos las sogas soga. Sogar el palo y. Y las dos piedras. Vale. Necesitaría una de fibrosa más, creo. Sí. Una de fibrosa más. ¿Eh? Este, este. Ahora la pierdo la. La de aquí. Vale, pues ya podríamos hacernos la soga. Ok. Soga Y el martillo Martillo A ver, un momentillo Disculpa. Martillo Pues ya tenemos el martillo Y ahora ya Pues sí podríamos construir nuestra, Nuestro refugio Pienso yo Vale A ver Martillo Aquí, cimienta de madera Claro que sí, Vamos a empezar ya Con nuestro refugio en ocho, vale Ok, damos más palos Ya, esto será por palo. Venga, cimentito Vale, cimiento de madera Eso ya es un poquillo Suelo de madera, primero los cimientos Vale Vale, vale Disculpad, ahí Vea, cimiento Y luego se puede subir esto A ver, ¿dónde lo hacemos? No nos pille la marea Y toda la historia, Viste un poquito esto, ¿no? Puedes poner ahí en alto y todo, ¿eh? Ir a la izquierda, ir a la derecha Vamos, ¿dónde me hago yo la casetilla? Estaría bien, pero no sé si vamos a tener sitio suficiente Hay uh -huh. que le bien Puedo subir y tal, pero... Aquí unas vistas para allá. tenemos que situarnos para alguna isla o algo. Y puede estar bien, ¿no? Una vez que tenemos refugio. Aquí, que parece que hay sitio. Tampoco lo quiero poner muy alto, no sé. A ver cuánto de alto nos deja. Yo creo que podemos poner escaleras y todo. Lo no, malo es que no pueda subir. <risa> Venga, cimiento ya. ¿Vale? El martillo. Toma. ¿Qué pasa? Ahí. Valentito, ¿eh? Pero bueno. Esto, como luego no pueda subir. Qué gracia. Vale, tenemos aquí un cimentito. <ríe> Muy rico. No, esto no. <coughs> Disculpa. Bueno. La fogata sigue todavía ahí. Mirad la luna. Muy bien. Ok. Ajá. Uh -huh. Yo espero que luego pueda hacer escalera, Ya os digo A subir, si no Ventana, arco Para la puerta vale, Perdaño, perdaño Sí, sí Bueno, pero nos pide soga, eh Bueno, al menos podemos hacerlo Vale, esto para el techito Ese otro Este de vigía o algo Bueno, vamos a hacer un 4x4 O algo, ¿no? Vamos a por más palos. Y ya amanece y yo ni he dormido ni nada. ¿Para qué? Aquí. Toma cimentito. Ahí. A ver si nos podemos hacer un 4x4 aquí o algo. A ver. Ahí encaja, ¿no? Perfecto. Dale. Y bueno, no sé qué os parece. Por lo menos ya tenemos nuestro cimiento. <ríe> Vamos a hacerle el suelo. Y dos cimientos más. Vale, pues ya lo tenemos: dos cimientos. Más palitos. Ahí. A ver. Yo creo que. A ver. Que vea yo el historieta esta. Ahí, yo creo que ahí. Pues también Necesitamos un refugio, ¿vale? No sé si es buena idea hacerla aquí o no, pero bueno Aquí lo tenemos ya, ¿vale? No sé demasiado grande lo estoy haciendo, pero bueno Hay un cuba Dos por dos Estaría bien, digo yo Ahí, otro cimentito Buscarlo Ahí Perfecto Subimos a nivel físico Y nada mal Y otro más Ahí Quieto no Subiré, tío No subo, ¿eh? <ríe> vale, vamos pues, a ver ¡Ay, que no subo, tío! ¡Ay, que no subo! A ver, lo mismo me da por poner el bote Estamos a una escalera, eh <ríe> ¡Ay! Bien, hemos subido Con bueno, el bote hemos subido, chavales estaríamos el suelo A ver dónde está el suelo El suelo Yo creo, ¿no? Vale Luego el cimiento No hacemos nada estamos el suelo Vamos de ver El bulinch. Está la piel ya eh Suelo no, cuña, suelo. Ahí tengo que hacer cuatro. Vale, no digo, es que me tengo que subir arriba. Aquí está demasiado cerca de otra estructura. Me estás contando. ¿Eh? A ver. Es que ahora no me deja saltar. A ver. A ver, y claro, ahora no puedo Construirlo Porque no tengo el de ese. ¿Qué, me ¿Qué me hago? ¿Me traigo para acá los palos qué hago? Venga, vamos va. esto? Cinco. A ver, todos los palitos que teníamos al final No me hace falta palo, pero bueno En el caso que tengamos para hacer esto que no sé si necesito ya las paredes o el suelo. Yo creo que el suelo. Pienso yo. Suelo. ¿eh? A ver. Suelo. ¿Por qué no me voy a colocarlo? No lo entiendo. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo el suelo y no es. ¿Eh? No lo sé. Pues nada, pues voy a intentar. Si no quieres suelo. A ver. Mm. Paredes. Necesitamos las paredes y el arco. El arco. A ver, ¿para dónde lo pongo el arco? Ok, aquí. Aquí. Creo que puede estar bien ahí. La puertecita. ¡No! Venga. Eso por ahí. Y ahora la puerta. Pared de madera. Dejar colocarla o no. Debería dejarme, pero lo como no lo tengo todavía... No. Me supongo... Ah, bueno. Parece que sí, pero bueno. Vamos a pegarle a esto. Arco de madera. A construir. Ok. Ahí estamos. Vale. Ahora, puerta. Aunque lo mismo de momento no hago la puerta. Muy buenas... Lo mismo hago más paredes, ¿no? ¿O qué pasa? Pares de madera? Claro que sí Pide cuatro palos, pero bueno Vamos a estas palos ahí a punto a pala A ver mm, Que había también con ventanas, pero bueno Vale Ahí vamos subiendo la artesanía Ok Luego me gustaría la de pared con ventana También podemos hacerlo de tablones A ver, la de con ventana ahí Ventana de madera Encima nos pide manos palos, está muy bien, ¿eh? Yo creo que es sí. Vamos a ir por palito ahora Pues oh, venga me Bajo por aquí Luego no sé si podré subir por aquí, pero bueno Echaremos aquí un poquito más para acá el bote para poder Llegar Ok Vamos Regulinchis pues nada, por, a por más palo. A por el tronco. Tronquito va, tronquito viene. Vale. Ese también el ramaje ahí para, para la bebida que nos necesitamos también. Ok, todo eso. Palo. Palo. No veo más palo Eso para lo otro. Vamos a beber. agua que... Aquí el agua. A la mitad. El otro. Vale. Y luego la hojitas de palmera. Para reponer. Cuatro. Y cinco. Sin premio. Y lo intentamos poner aquí. Tengo que... Equiparla, ¿vale? La hojita de palmera. Y añadimos fibra. Cuatro. Y la otra que sobra la suelto por aquí. Perfecto. Estoy viendo roquita, ¿eh? Estoy viendo roquita. O oh, me lo estoy inventando ya, ya veo... <risa> ya veo de esto. Ay, sí, sí, había visto una. Por lo menos necesitamos la tela también, ¿eh? Me echenla más lo recogemos, pero no ha traído la marea tenemos que mirar más pecios y, y cazar, pescar algún pez medio grande estaría bien pero bueno y tío yo veo otra piedra ahí a lo lejos que las piedras son muy importantes no se ven vale ahí pero la vamos a necesitar Tengo, sí Podríamos pescar alguna, alguna sardina Bien, vamos a ver Bandolero, no te pinches Ok, aquí, aquí hay sardinita A ver si la veo Me tiene que salir Esta, esta, esta Dale, dale, dale tenemos A ver, yo creo que la había pescado, pero bueno No lo sé Estana de madera me hizo... Vale. Qué malo soy pescando La claro, vista en tercera persona Dificulta un poco, ¿vale? Venga Pero a la, la sardina! <ríe> Nada, oye <ayer. ríe> ¿La tengo o no la tengo? Tío, la sardina ¿Se me ha escapado o qué pasa? Hay ¿Es que cogerla nah, No pillo ni una sardina Sí, sí, creo que la tenemos ¿eh? Sí Dos sardinitas, creo. Una de a dos, por lo menos. Parece que bueno, nos pueden venir bien. Estaría bien pescar un mero o algo, pero claro. Creo que me la juego aquí, ¿eh? A ver, cuidado con la. Dame la sardina, hombre. Dame la sardina. <ríe> no es difícil pescar la sardina así en tercera persona. Cuidado, ¿eh? Con los tiburones todavía no hemos visto ninguno, pero. Ojo aquí, ¿eh? Disco no quiero Su y de aire Que si no Estamos jugando, eh Como venga una serpiente Venenosa o algo, ahora tú que se me va a dar Dale, dale Dale, mandorero Dale, tío Vaya mierda de esto ¡Ea, ea, ea, ea Ea, envenenado No lo he visto, o me ha picado una Cachis con lo bien que iba envenenado, tío. Ahorita estamos al pipí ese. Madre mía, aquí me ha envenenado, tío. Mismo así otra. Otra de esas. No lo sé. Me la ha jugado, eh. Me ha jugado con el veneno y vamos a morir ya. Ahora me tengo que hacer un coco de eso. Curarme el veneno, tío. El con la pesca la que hemos liado. Con lo bien que iba. Ah. Bueno. Y la tela, nada, no la hemos encontrado. Así que eso es lo que nos envenena, ¿vale? La chisma esta, tío. Esto no se puede matar o algo. ¿Veis los pinchos que tiene? de pesca. No, matar no se puede matar. Tú va a quitarla de en medio o algo, porque vaya a tela. Bueno, aquí estamos con nuestras paredes. Ventana de madera Que no puedo Y bueno, me cure el de ese tu que risa, tío Ay El veneno Una NASA, podemos hacer una NASA también ya Ojo, eso estaría bien Ven. Vamos, ¿dónde está esto? Ay, Dios, que vamos a morir Este, ¿no? Este el recipiente de coco Y luego esto, el antídoto A ver, mostró dos plantas de pipi Pues no sé Vamos a ver, vale, y la soga, tío Sé que esto es más difícil todo, tío En serio ay señor Ajá uh -huh. Hemos cagado con la pesca, la hemos cagado, eh. <risa> Muy mal. La carne me la voy a comer ya, creo. Buah, estoy envenenado, tío. Que poco voy a durar con el veneno. Venga, me como la carne para quitarme la de ahí de, de en medio también. Madre mía, chavales. Ay, vale. Un coco. Y la soga. Así que me equipo esto. Y cuando pueda hacer la soga Pues me la haré Bueno que van creciendo Por aquí las palmeritas Estaría bien que creciera la yuca Que es la que más Más nos da Pero bueno Elador de agua Vale, hay que beber Para que no se desaproveche eso Ven. La soga, tío Y yo y para mí que veo la, Las piedras a lo lejos Y luego ya las no la veo A mí que había visto una roquita, pero bueno Estamos la, la hoja fibrosa Así que A ver, la yuca Ha crecido, no sé Genial. vale Hay que hacernos aquí todas la Soga que podamos mm. No hay más, ahí esta dámela que luego se me queda por ahí un poquito Creo que había visto otra, pero bueno Eso es muy importante Eso que ¿Qué suena, tío llevara sí, vale, yo una cantimplora Bueno Recipiente de coco Vale, lo tenemos Vamos a ver el El de este El antídoto, chavales no, para allá no. Aquí. Vale. Necesitamos ahora dos pipi Tenía uno por aquí, pero el otro, como no haya crecido. A ver, pipi. Esa verdecita clara, ¿vale? Ya no sé ni dónde la cogí. Es una de las plantas de estas que crecen por aquí por el suelo. Ok. Maldición con la de esa que no ha envenenado. Lo mismo si una serpiente o algo, tío, y no la he visto. Bueno, esta me la llevo, la roca. A ver. Gloria de la mañana, esta nueva. Este no sé ni lo que cura. Vale, eh. Este me lo llevo. Nueva fibrosa. Muy importante. No, oh, nada, al final me he envenenado, ¿vale, chavales? Vale eh, El pipi, necesito el pipi ese como no lo encuentre, pues Tenemos que irnos a otra isla o lo que sea Aquí supuestamente debería de haber más pipi de ese Por lo menos va para hacernos un antídoto Debería, ¿eh? Debería de ver No lo veo Pero debería Esto es la insolación que vamos a coger Y claro, no me acuerdo ya de qué planta la cogí del suelo Si tenemos suerte, venga Si no, pues grabaré Y guardaré la partida, ¿vale? Intentaré que salga Porque el pipi este vuelva a salir, pero Si no llueve Buena suerte, tío Con el pipi Se verdecillo que hay un coral de esos, ¿no? No Cosa más rara, tío, el Ahora de este. Bueno. No podemos hacer nada. Es que están escondidas. Mirad ahí la, la de esa que te, te pincha y te envenena. No, nada, ni encuentro la tela. Ni el pipi. Vamos a ver. Ah, búgula, que no es lo que queremos. No tengo espacio. Muy bien. Entonces, como voy a coger el pipi. Nada. Toda la insolación y todo. No va a dar. Y muy mal todo Por culpa del veneno Pues nada Vale Muy mal Yo voy a intentar A ver La gloria de la mañana nos estamos por aquí Un montón de palos que El Pipi la Fibrosa uh -huh. Sería bueno que me diera más pipi de ese Pero no es el caso Podríamos hacer más cuerda Pero no tengo Por suerte esto Vale Las sardinillas también Se pueden poner malas, eh La fogata está vacía Bueno, pero tengo palos, ¿no? no los tengo equipados Uno, dos, tres Y cuatro, vale el Tirador de agua ya le falta ahí Está lleno, desde luego Vamos oh. De agua, vamos, ve Pues ya lo rellenaré Nada, mi, mi este era lo del Se ha metido mi hacha, ni idea A ver si he tirado el hacha Ah, vale, que lo tengo en el cinturón, que pues bueno, nada, habría que encender esto Ok sí. Encendemos Para, fabric para cocinar las la sardinilla esa que tenemos que no se nos pongan malas ni nada Que para eso el ahumador de carne también, pero bueno Nada, que no llegó ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¡Qué ay difícil encender un fuego aquí! Salto esto Vamos a la sardina A ver, sardina Ah, no, la tengo que pelar también, claro Vale Ponerme el puñal Este, el cuchillo sofisticado Desollamos. De la quería yo poner ahí En espeto, a ver <ríe> Iba a hacer un espeto de sardina Pues nada Ahí la llevamos Vamos aquí y colocamos, ¿vale? Solamente se puede poner una Es lo malo ¿Vale? ver, Un poquito de agua Que nunca viene mal A tope que estamos, ¿vale? El pipí, ese es lo que nos hace falta El pipí, pipí, pipí, pipí. Que no sé Si habrá por aquí, por la isla Por aquí, por el suelo ya está Vale, se está oscureciendo Y no, no veo muy bien me la llevo palmeritas jóvenes no se perdonan, ¿vale? que pueden salir más, pero tenemos que talar alguna palmera más, en fin mucha tarea, ¿vale? a ver seguir haciendo nuestro refugio por supuesto que estaría muy bien terminarlo Venga, vente conmigo Vale Andamos por aquí yo qué sé Vale a los troncos No se ve un pimiento Disculpadme Ya me voy para la hoguera Ahí lo dejamos ahí Firmamente O fibrosa vale No puedo hacer la de esta todavía. La carne pequeña todavía no se ha cocinado, ¿eh? Ahora, ahora. Si estamos cerquita de la hoguera cuando cocina, pues nos sube lo de la cocina, ¿vale? Me meto la otra carne. Ahí. Ok. Y lo que voy a hacer es dormir o algo. A ver, ¿qué hago? Dormir Hasta que podamos conseguir más pipi de eso Por lo mismo una planta de esta de por aquí cerquita Y la necesitamos, la verdad, para hacernos el antídoto Estamos ahí envenenados Muy mal Voy a esperar a que se haga la carne Ok me voy a comer esta, creo Sí Ok, me la como Ahí, como veis estamos envenenados Ahí las pústulas que tenemos ahí de envenenamiento Muy mal Vamos construyendo y vamos subiendo las habilidades. Ok. 7 y 10. Lo malo es eso, ya os digo. Bueno, podríamos estar construyendo también de noche. Eran paredes de estas. A ver, a ver. Ahí, fabricación. Y luego eran las. perdón. al final los suelos no, no hemos hecho pero bueno Tana de madera no tengo palo, qué ¿eh, tío dos palos nomás que no me quiero ir muy lejos de esto Creo que voy a partir otra palmera de esta vale que nos caiga lo alto de... Ya creció, O sea, ya se ha cocinado Vamos allá por ella Tiene que derive la palmera Ahí Vamos por la canecita Recogemos, ¿vale? Extinguimos la fogata, ¿por qué no? ¿Vale? Esta... Si la puedo coger Okay. Ramaje, estaría bien Sortarlo por aquí ya mismo nos tenemos que hacer otra. Otra hacha, ¿vale? Pero bueno. Lo que nos dure, nos duró. Ahí, los, dejamos eso por ahí. El tronco me lo llevo. No, pero las de estas no. Ok, la vamos a liar. Vale. Aquí. Para nuestra. A ver, palmera me la llevo también. <risa> Aquí Vale Que no quiero que se desperdigue Vale, ya no puedo más Relleno aquí Un momentillo Estamos llenos Añadimos la fibra Ok Y luego tú esta la recojo otra vez Aquí Ahí. Y las soltamos por aquí también. ¿Por qué no? Aquí... Es que aquí se ve mejor. Lo que no quiero que se la lleve la marea, ¿vale? Ahí, toda ordenadita, más o menos. Ahí. Perfecto. Tú, gente, acá. Ahí. Aquí la plantita. Pues bueno. A ver si me hago otra ventana o algo, no sé Acción rápida, dice que no Bueno, no tengo palo A ver, ahora sí No me sale, un momentillo Ventana, venga Ahí, vale Ahí Necesito más ventanas, al menos dos Ventanas de madera Fabricar La tengamos vista ahí, ¿no? Nuestra ventanita Venga Si puedo meter alguna más También se puede meter alguna de chapa y tal Pero la dejaremos para, para la balsa Yo creo que puede estar bien Bueno Este ya estaba Que esta vez no hayamos pillado ninguna Lamparita ni nada, pero bueno Aquí nos vamos apañando ya a ver el pipi ese. Lo necesito, es ¿eh? Lo mismo está aquí debajo de la De la base y no lo veo Ve. Aquí otra ventanita Otra pared Perfecto Y... Ventana de madera Muy bien Ahí Vale No sé si vamos a tener más palos Ok. Vamos a ver. A ver si puedo hacerlo con. No, aquí no. R1. Y ahí. Ventana de madera, la veis. Ventana de tablones también. Se podría hacer. Pero bueno. Fabricamos. Nos quedan poquitas. Solo dos. Está ahí Ahí No sé si tendremos palos suficiente Yo creo que sí A la última que nos falta La última pared Ok Aquí Perfecto Y ahora dale aquí con él el... A ver si puedo subir unos dos palmeras hemos utilizado, ¿eh? A ver Bien <ríe> A darle aquí a la ventana Venga, no haría falta también el... Mira allí, enfrente No sé si estuvimos allí en el barco Yo creo que sí, pero bueno Que salen como burbujitas de oxígeno. Esos sitios hay que... Venga Hay que visitarlos la otra vez el otro vídeo no lo hicimos así que muy bien lo único, lo único malo que no hemos vuelto a envenenar por más cuidado que tengo eh, se nos ha roto el martillo eh nos ha roto el martillo Ok estamos otro martillo bueno <risa> la soga y tal <risa> Ok. Ahora la once y media. Venga, nos vamos a ir a dormir, ¿vale? Grabamos la partida y. Y yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, que no está mal. ¿Qué ha pasado con la fogata? Bien, ¿no? Más troncos y tal necesitaría, pero bueno. Ok. Dormimos por aquí. Mira Esto el veneno. Ok. Y ahora. Guardamos, ¿vale? Si morimos, pues bueno. Intentaremos no morir. Eh, partida guardada. Tenemos ahí un proyecto de, de base. Estamos súper envenenados. Ya no. Tenemos más seis, más. Y más hambre. Tres días sobrevivido, ¿vale? Envenenados, pero bueno. Ahí vamos. ¿De acuerdo? Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. A las 6.37 de la mañana ¿Vale? Tenemos que seguir cogiendo refugio, aquí recursos De aquí de la isla Sobre todo el pipi, es lo que más, más Me interesa, ¿vale? Tendré que buscar bien A ver si lo encontramos Si no, va a ser esto Un rollo Vamos a tener que ir a otra isla o lo que sea A buscar el pipi ese, ¿vale? Pues nada, chicos y chicas, aquí Con nuestro proyecto de base, lo vamos a ir dejando Venga, un saludito para todos Peñita Cuidarse mucho y feliz año para todos. Chao, chao. Nos vemos la próxima.